Miércoles y como todos los miércoles tenemos a nuestros amigos de Valerza. No sé si está en Buenos Aires, acá en Jujuy, en Miami o en alguna parte del mundo está nuestro amigo Pablo Luro. ¿Cómo andas, Pablito? Buen día. Tenemos algún inconveniente, Pablito, con el, con el audio. No sé si está desactivado el micrófono eh, o, o tenemos. ¿Te ya, ya te ahí? Vamos, ahí está. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Eh, ¿Cómo andas? Bien. Bien, Nico. ¿Cómo andas, vos? Bien, bien. Eh, hoy me parece, está bueno, un, un tema muy interesante, Pablo. Eh, grandes errores de pequeños ahorristas. Y yo te sumo, ¿pequeños y grandes ahorristas que también pueden llegar a cometer algún tipo de error? Sí, sí, vamos a hablar un poquito de esos grandes errores que hacen los pequeños ahorristas. A ver, ¿quiénes son los pequeños ahorristas? Son los asalariados, los pequeños comerciantes, uh -huh. el profesional que no se dedica a las finanzas. Los lo Nico Raimonda, Pablito. Los lo Nico Raimonda. Un Nico Raimonda. Claro, un está. Nico Raimonda. Yo no. no quería ser tan duro, ¿viste? <risa> si no, después me retás. Eh, miren, miren lo que está pasando hoy en la Argentina en un año electoral. Pero yo los voy a invitar a que vayamos al 23 de octubre del 2020, el día que el dólar informal tocó el pico de 195 pesos. Sí. Mientras que todos los que manejamos dólares formales estamos operando a los niveles de hoy, de repente el dólar blue se disparó. Sí. Ahora, si ustedes en ese momento compraron mil dólares, que eran 195 mil pesos, ¿qué pasa hoy con esos dólares? ¿Qué hubiese pasado estos ocho meses? Tendrían mil dólares. Mucha gente que en ese momento tenía 195 mil pesos e hizo colocación en cualquier instrumento conservador, hoy tiene casi 260 mil pesos. Y si se quiere dolarizar hoy, por ejemplo, antes de las elecciones, tiene 1.400 dólares, que es un 40% de ganancia en dólares. Sí. Muchos me van a decir, ¿y pero Pablo, vos estás hablando con el diario el lunes. No, esperen un poquito. Todo lo que sube rápido, baja rápido. Uh -huh. Este es un consejo al pequeño rista: no compren un activo cuando está en suba. La gente, el pequeño rista siente que cuando pasa esto está perdiendo una oportunidad. Nico, vos pensás que el 90% de la gente que compró dólar a 195, que me imagino que del otro lado están aceptando con la cabeza porque hay muchos que lo hicieron y mucha gente que nosotros conocemos, es gente que no está asesorada. Sí. Es gente pequeño rista que al no estar asesorado realmente no sabe a qué precio comprar, no cuenta con una espalda grande, lo hizo más por especulación que otra cosa y es gente que la realidad seguramente vive en pesos. Y esto de dólar a 195 pesos lo terminó compra, vendiendo por ahí a 170, 180. Yo le quiero contar a la gente también para dejarla tranquila, es que hoy Argentina cuenta con las reservas más altas de los últimos 10 años. Sí. Miren lo que está pasando ahora de vuelta. Contado con liquid, dólar MEP, los números que estamos manejando y de vuelta el dólar amagó con irse y se volvió a retrasar. Sí. Ese es un ejemplo que es lo que hablo siempre de, de, del tema del dólar. Ustedes piensen que hoy de cada 100 personas que hacen compra y venta de dólares, 93 lo hacen dentro del mercado formal. Hay mucha gente que claro. cometió el error de sacar el dinero de su banco, repito, sacar el dinero de su banco e ir a comprar al dólar ilegal. Si hubiese tenido el dólar en su banco, podría haber una operación de un dólar de 28 pesos mucho más barato. Ahora te paso otro ejemplo que pasa muchísimo, Nico, el tema del Bitcoin. En diciembre sí. del 2020, cuando explotó la información del Bitcoin, sí. estaba a 37 mil dólares. ¿Cuánto está hoy? Lo mismo, 37 mil dólares. ¿Qué pasó en el medio? Tuvo un pico de 61 mil dólares. Yo te invito a que vos me contestes. ¿Quién ganó? El pequeño ahorrista o el gran inversor? El gran, Porque la sí. el gran inversor. Claro, el gran Porque inversor, la realidad es que sí, sí. el pequeño ahorrista, es ¿qué está haciendo, Nico? Está invirtiendo en algo que desconoce. Claro, Se sí. deja llevar por las emociones o por lo que escucha. También ah. hay que saber elegir la plataforma adecuada. Vimos que hubo un montón de plataformas sí. que desaparecieron de un día para el otro Bitcoin. Yo lo que le quiero decir a la gente que está del otro lado, que hace poco me dijeron, anda directamente al hueso, sé sincero con el pequeño ahorrista: estos, do estos dos son grandes errores de pequeños ahorristas. Bien, eh, ¿sabés qué, Pablo? Y pensando en lo que estás diciendo, eh, primero es cierto esto, muchos dicen, ah, mira, el dólar está subiendo, entonces voy a sacar, no sé, el plazo fijo que tengo para comprar dólares. ¿Y qué haces con los dólares? ¿Los volvés a invertir? No. ¿Los dejás bajo el colchón, como alguna vez hablamos? Entonces también me parece que eso es otro gran error que muchas veces hacen los pequeños ahorristas, de sacar, la, vamos a suponer, un plazo fijo, sacarlo del banco, como vos decías recién, ir a comprar eh, al mercado informal de dólares, y después, ¿qué haces con ese ahorro? Lo dejás bajo el, bajo el colchón y la plata se devalúa. Tal cual. Siempre hablamos del concepto del movimiento de los pesos y los movimientos de dólares. Claro. Yo siempre, por eso digo que detrás de cada inversor hay una historia y una decisión de inversión tiene que estar relacionado a los objetivos de cada uno. Un pequeño rista, que es una persona que no tiene una gran capacidad de ahorro, hace un, un movimiento de especulación y ahora esa persona que compró en octubre del 2020, ¿cuánto tiene que esperar? Febrero, del año que viene, marzo... No sabemos con la Argentina. Más con claro. la... Están por entrar 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Ajá. O sea es, que... Pablo, es seguir, es, seguir es seguir especulando. especulando. Es seguir especulando. A ver, claro. pregúntese siempre lo mismo. ¿Por qué uno compra algo que lo trae un importador y lo paga a un precio de dólar oficial y a vos te lo cobran en el blue? Claro. El argentino... Somos grandes especuladores... Yo siempre digo, como dice Warren Buffett, no es necesario hacer cosas extraordinarias para, recibir, para conseguir resultados extraordinarios. En todas las crisis se generan muchas oportunidades. Lo que le quiero decir a la gente que está del, del otro lado, que, que, que, que para mí sinceramente es muy importante, es que no creamos que nuestras finanzas personales dependen del gobierno de turno. Uh -huh. Eso es algo fundamental. En todas las crisis que Argentina vive hace 25 años se generan muchas oportunidades. Y es fundamental que el pequeño ahorrista, le quiero decir al que está del otro lado, que nos está mirando, es que no sigan al rebaño. No se dejen llevar por las emociones y por lo que hacen los demás. Fíjense en su propia economía y qué es lo que está necesitando. Y fundamentalmente, Nico, asesórense. Bien. Eh, Pablo, eh, hablamos de los pequeños ahorristas te consulto, por ahí seguramente hay muchos que van y, y van a Valerza y, y les preguntan por estas cosas, ¿no? ¿De qué hago? ¿Por qué camino voy? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Hay mucho jujeño pequeño ahorrista ¿Se puede ahorrar en, en estos tiempos? Sí, sí, sí, sí, se puede ahorrar, se puede ahorrar. Yo siempre cuento el caso de... Ahora hablamos hace poquito de estos 40 años míos que me traían esta sensibilidad y bueno, está pasando justo ahora que nos estamos mudando... Oficina, este es el último Zoom que tengo de, desde esta oficina. Ajá. El crecimiento sostenido de la empresa, de que hemos pasado de hace tres años cuando llegué a cinco inversores a más de mil, responde tu pregunta. Cada vez es más gente la que está empezando a invertir. Quería justo aprovechar estos dos minutos, Nico, para agradecerle a todo el equipo de Valerza, felicitarlo. Eh, vamos a estar eh, inaugurando nuestra cuarta oficina. Recordad que este año comenzamos en febrero del 2021, a través de nuestra gerente de créditos, Belén Sosa Talima, sí. con la unidad de negocios de créditos. En crédito? marzo yo mismo, TAS Créditos, en sí. marzo yo mismo inauguré el espacio de coworking en Buenos Aires, donde al principio me cargaba, yo estoy 15 días en Buenos Aires actualmente. Y ahora vamos, bueno, estamos en Alvear 499, para toda la gente que nos quiera venir a, a consultar. Y bueno, este cuarto espacio que... Le voy, te voy a dejar picando, es un espacio que no está ni en el NOA ni en el NEA, con un servicio único que se va a estar inaugurando a partir de septiembre en la provincia de Jujuy, y donde a partir de agosto vamos a estar varios integrantes de la empresa, en una empresa que va a fusionar el servicio, pero también mucha tecnología. Un abrazo grande para toda la gente de Valerza. Realmente es una empresa, como dice Pablo, que, que ha tenido sin dudas un crecimiento sostenido. Algo que por ahí muchos dicen en este tiempo es muy difícil, pero realmente Valerza lo ha logrado con la confianza que le ha dado eh, a la gente. Eh,